A pesar de que se dieron cuenta de la terrible corrupción y han sido arrestados algunos funcionarios de PDVSA, ahora hemos visto cómo el régimen en Venezuela no podrá frenar este desplome. Antonio Ledesma, la corrupción en PDVSA es otro capítulo de orgía financiera de la que ha sido víctima Venezuela y decía sí, así como lo escucharon aparte de mencionar la palabra orgía eh, se estaría utilizando el dinero de PDVSA para ser derrochado y utilizado para esta palabra esta eh, Aberración podríamos llamarlo porque no es lo natural que se hagan este tipo de actividades y más con el dinero de un pueblo. Eh, dice un dicho que cada quien es dueño de hacer lo que quiere, es responsable a sus actos. Pero si lo van a hacer, que no lo hagan afectando a millones de personas como lo hicieron con Venezuela. Venezuela es un país que ya se analiza que más de 7 millones a 9 millones de venezolanos han tenido que escapar o salir del país, más lo que en esto se le suma las desapariciones extrajudiciales. La baja en los ingresos de la estatal petrolera venezolana se amenaza con ahondar la crisis en la industria que experimenta su enésimo desfalco por parte de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Los ingresos reportados en el primer bimestre del 2023 estuvieron por el orden de los 1.685.000 millón mil el monto de esta ligeramente de lo que fue percibido en el mismo periodo del año pasado o sea, estaríamos hablando de 1.685.000 dólares y este monto en comparación eh, fue percibido eh, parecido a lo del año anterior sin embargo, el monto facturado en febrero es de 825 millones. Está 20 por debajo de lo que reportó en el mismo mes del año pasado. La caída, incluyendo el hecho de que gran parte de estos recursos aún no se han cobrado, complica la situación de caja de PDVSA, según un informe de Petroguía. Esto también agrava la preocupación por la gestión del presidente de la estatal y ministro del petróleo Pedro Tellechea. La estabilización en la cotización del crudo Merey en 61 dólares ha sido una de las pocas buenas noticias que ha recibido Tellechea en sus dos meses frente a PDVSA aun cuando el petrolero Ural de origen ruso está compitiendo vendiéndose 10 por debajo del crudo venezolano y el mes de marzo fue peor para completar la situación de PDVSA se agravó en marzo debido al efecto que sobre el mercado de con está teniendo el colapso de varios bancos en Estados Unidos y, especialmente, por la caída del Credit Suite en Suiza. A pesar de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó a Chevron a recuperar la producción de sus empresas mixtas para exportar el crudo hacia el país, PDVSA no logra repuntar la producción. En otro ámbito y siguiendo con la problemática de la corrupción, el líder opositor Antonio Ledezma sostuvo que la nueva trama de corrupción que se descubrió en PDVSA no es precisamente nada nuevo y descartó que esto sea producto de las sanciones, porque desde hace más de 23 años el chavismo ha saqueado el erario público. En un video enviado a ND la tarde de este pasado lunes, el alcalde de Caracas dijo que la tragedia que viven los venezolanos con la emergencia humanitaria compleja no tiene nada que ver con las sanciones, porque todo empezó cuando era con la llegada de Hugo Chávez en el año 1999. En ese entonces no había ni una rayita en el mapa de venezuela de esas sanciones cuando empezó el saqueo con, con el plan bolívar 2000 o se nos olvida todos los millones que se robaron con pudreval importando comida que se podría en los puertos cuestionó no se nos olvida las estafas a las bancas de los 81 mil millones de dólares que le metieron Chávez y Maduro al sistema eléctrico y se lo robaron plantas eléctricas chimbas más de 120 mil millones destinados al sistema de salud que también los espalillaron y por eso no hay servicios de salud de diálisis ni recursos para atender a las mujeres que padecen cáncer de mama o los hombres que mueren de mengua por cáncer de próstata Fustigor, al Tampoco se le olvida todas las obras fantasmagóricas de metros, ferrocarriles, puentes que se pagaron con sobreprecio. Pero no existen ni la confesión del exministro Giordani cuando dijo que se espalillaron más de 25 mil millones de dólares con Cadiviv y las empresas fantasmas. Esto que viene ocurriendo en PDVSA es un capítulo más para esa película continuada de orgía financiera en la que ha sido víctima Venezuela sentenció. Esa es la gravedad. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te chequen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.